Bueno, bienvenidos y bienvenidas al panel de esta noche para muchos de los que estamos acá y quizás día para otros. El panel se llama Habilidades del siglo XXI en Acción, Ciudadanía Digital y Proyectos Wikimedia. Es un panel colaborativo llevado adelante por diferentes capítulos y grupos de usuarios de la región, de Latinoamérica y el Caribe, que vamos a presentarnos a medida que vayamos compartiendo y compartiendo dando nuestras experiencias, el proceso que dio lugar al programa de pasantías en el movimiento Wikimedia en América Latina y el Caribe, durante noviembre del 2021 y julio del 2022. Me presento, mi nombre es Luisina Luli, para quienes me conocen, soy la coordinadora del programa de educación y derechos humanos de Wikimedia Argentina, eh, trabajo en Wikimedia Argentina hace siete años, y este año que está cerrando este proceso y este proyecto, sé si querés podés pasar, eh, llevamos adelante este programa de pasantías, que fue un programa que fuimos abordando de manera colectiva dentro del movimiento Wikimedia y en la región, eh, sí. principalmente con el apoyo de la Fundación Wikimedia y con el apoyo del BID, que desde el año pasado, desde julio del 2021, eh, nos propusimos idear un proyecto distinto que, que nunca se había llevado adelante dentro del movimiento Wikimedia, que estaba vinculado con no solo capacitar a jóvenes en el uso de los proyectos Wikimedia, sino también que aquellos y aquellas jóvenes que participen del proceso tengan como experiencia final la posibilidad de realizar un, una pasantía dentro del movimiento Wikimedia. Entonces, este proyecto que comenzó siendo quizás eh, un proyecto piloto, fue teniendo diferentes instancias para poder convocar en primer lugar a estos jóvenes y a estas jóvenes a que participen en la región, y también poder hacer un acompañamiento en ese proceso que finalice con eh, instancias de pasantías en diferentes capítulos y usuarios de la región. En este sentido, en noviembre del 2021 inicia un curso virtual que diseñamos desde Wikimedia Argentina junto a Cecilia Vázquez, que me acompaña y en un ratito va a, a contar algunos detalles del proceso, eh, que fue realizado en nuestro campus virtual, eh, obviamente con era con, como con el apoyo del BID, para poder desarrollar un programa que esté vinculado eh, con el uso de los proyectos Wikimedia desde una perspectiva de ciudadanía digital. El curso principalmente duró cuatro semanas, eh, en donde las personas que participaban del curso eh, tenían di diferentes instancias de formación y capacitación sobre el uso de, principalmente Wikipedia, como herramienta de búsqueda y escritura crítica, también abordamos puntualmente las brechas de contenido en los proyectos Wikimedia, desde una perspectiva de pensar los proyectos Wikimedia, desde la noción de ciudadanía digital, y finalmente, todas las personas que participaron del curso virtual tuvieron que presentar un trabajo final que estaba vinculado con intentar llevar los aprendizajes del curso virtual a una propuesta laboral, entre comillas, eh, que puedan implementar en sus espacios cotidianos, en sus organizaciones, en sus instituciones. Eh, de esta manera pudimos linkear un poco lo que tenía que ver con trabajar desde la perspectiva wiki, pero pensándolo en un ambiente profesional, en un ámbito laboral, donde estos jóvenes se empezaban a desarrollar, o ya estaban desarrollando, actividades vinculadas a su expertise y a sus experiencias. Te paso la palabra, sí Gracias, Luli. Eh, bueno, mi nombre es Cecilia Vázquez, estuvimos junto a Luli eh, armando y coordinando la organización del programa eh, de pasantías, y acá algunos resultados de la experiencia, ¿no? La convocatoria del curso eh, recibió más de 1.300 eh, inscriptos jóvenes entre 18 y 35 años de la región, eh, y el curso contó con una participación activa de 216 personas eh, De los cuales abordaron los temas que comentaba Luli eh, Y eh, fueron quienes terminaron y finalizaron el curso Fueron 75 eh, con sus proyectos eh, Pensando en la aplicación luego en el, del programa, en el programa de pasantías de, de esos 75 participantes que finalizaron el curso y aprobaron, eh, 10 fueron seleccionados eh, para eh, estar en diferentes capítulos, eh, grupos de usuarios, Fundación Wikimedia, de los diferentes países como México, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Chile, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Colombia cómo fue la organización de este, de este programa, eh, junto a ellos estuvimos realizando eh, en diferentes eh, reuniones, más de 25 reuniones de acompañamiento eh, con los pasantes, con los referentes, eh, en los cuales eh, pudimos aplicar eh, diferentes procesos de evaluación que nos posibilitaron a tener algunos, algunos aprendizajes y desafíos Y dejar eh, algunos antecedentes de este programa para compartir Ahora, eh, cada uno de no, algunos de nuestros eh, referentes va a compartir eh, también sus experiencias ¿sí? Juli, ¿vamos con el video, te parece? Sí, bien, Ahí. Gracias, sí. Dale Bien, eh, este video en realidad lo trajimos porque en la presentación que estamos haciendo hoy, eh, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de la dinámica que tenía la propuesta del panel, no pudimos traer a todos los pasantes, a los 10 pasantes, así que les pedimos que, que nos compartan en un video muy cortito, de un minuto, eh, la experiencia, lo que significó para ellos y para ellas eh, realizar esta pasantía, eh, el video lo vamos a estar compartiendo después en redes y en un montón de otros canales, pero bueno, no queríamos dejar de traer sus voces eh, a, a este encuentro, eh, así que esperemos que se pueda ver bien, y luego ya pasamos a, a, a escuchar a los referentes y a las referentes de, de, del proceso en cada capítulo y grupo de usuarios, que fueron claves para que, para que esta experiencia tenga lugar. Ceci, cuando quieras. Sí, vamos. En noviembre de 2021, Wikimedia Argentina y la Fundación Wikimedia, con el apoyo del BID, lanzaron un programa de pasantías en América Latina y el Caribe, destinado a fortalecer experiencias de aprendizaje y desarrollo, de capacidades a nivel local, sobre ciudadanía digital y sobre los proyectos Wikimedia. Estos fueron los protagonistas del programa. La experiencia de esta pasantía fue satisfactoria y emocionante. Una gran oportunidad de crecimiento personal. La palabra con la cual describo esta pasantía es conocimiento. Oportunidad. Compromiso. Inspiradora. Inclusión. Significativa. Increíble. Ha sido un grato placer trabajar en este corto tiempo en el programa de pasantías. Muchísimas gracias a todos y todas por participar de esta experiencia de formación y colaboración a nivel regional. Por más construcción del conocimiento libre desde América Latina y el Caribe. Bien, Ceci. Gracias. Yo en noviembre de 2021. Mil... Pero puede ser mi internet. Eh, ahora creo que ya continuaba Ale con la experiencia de México, así que le damos la palabra a Ale para que pueda continuar con. con 21. Su en noviembre de 2021. Uy. Perdón, ahí va. Super bien. Eh, hola a todos, a todas todos, eh, por allá. Un saludo desde, desde México, desde Cuernavaca, que es la sede que tiene un día de Wikimedia México. Agradecemos mucho a la Fundación y a Wikimedia Argentina por haber eh, apoyado todo este proyecto. Y en esta ocasión hablo también por parte de Wikimedia México, del equipo, y también eh, la voz de Esther Bravo Bobea, que fue la, la pasante en esta ocasión. Ella es eh, bibliotecaria, eh, estuvo apoyando el programa de educación de Wikimedia México. Más que desafíos, me gustaría eh, presentar un poco de las actividades que ya colaboró y asimismo, mismo aprendizajes. ¿no? Desafíos de ustedes ahorita con eh, las compañeras que también se encuentran en el panel, las van a escuchar, entonces, para evitar ser repetitivo, eh, Estuvo participando en las actividades de Wikimedia México, Jueves Wiki, talleres, conferencias, editatones y editatonas. Eh, acompañó la campaña One Bit One Red, que es una campaña dirigida a la comunidad bibliotecaria, un bibliotecario una referencia en el cual buscamos concientizar más la idea de la participación con relación a Wikipedia. Organizamos talleres con diferentes instituciones de eh, bibliotecas principalmente, también algunas colectivas y posteriormente tuvimos un encuentro, eh, el primer encuentro de bibliotecas eh, a nivel nacional. Asimismo también estuvo apoyando en toda la gestión del encuentro de educa educación, eh, es un proyecto importante. Ya, que desde el programa de educación de Wikimedia México, lo que queremos y buscamos es que más personas, principalmente docentes, se añadan a este proyecto. ¿no? Diferentes áreas, pero esa fue la idea. Entonces, estuvo en toda la gestión, acompañamiento. Claramente, hubo muchos eh, contactos también por ahí que eh, ayudaron mucho al proceso. Y así mismo también eh, todo este proyecto, que fue muy poco, en, en muy poco tiempo, ya eh, aquí Luli lo, lo comenta. Eh, Esther tuvo la oportunidad de adentrarse un poquito más a todo lo que pasaba con el movimiento Wikimedia y tuvo la oportunidad de participar en el encuentro de Wikimedia and Libraries International Convention de este año. Eh, como aprendizajes, eh, el gusto y alegría por poder colaborar, de que más y más personas se unan al movimiento Wikimedia y claramente a la comunidad de Wikimedia México. Asimismo, también eh, nos ponemos a, a, a pensar en todos los procesos internos que se estuvieron eh, reestructurando y enriqueciendo, en el hecho de saber cómo a partir de otras perspectivas, otras voces, podemos ir sumando diferentes proyectos. En esta ocasión, como les comento, desde la eh, visión bibliotecaria que tiene Esther, eh, y va acompañado de la suma de criterios y perspectivas. Y por, y por último, un aprendizaje bilateral. Totalmente aprendemos de la aportación que hizo Esther al programa, y Esther también aprendió mucho. Eh, por acá abajo tenemos una fotito Este fotito es eh, del encuentro de bibliotecas que organizamos que pudimos dialogar, conversar eh, Sal, Esther, si estás viendo esto un saludo sonidero, gracias por todo eh, y hasta aquí dejo mi participación le paso la voz ahí a a, a, a de Uruguay gracias, saludos Hola a todos y todas eh, bueno eh, eh, nosotros tuvimos a Rafa Montes y a Noé Irase. Rafa es un compañero de El Salvador y bueno, Noé es de acá de Uruguay, de la ciudad de Salto eh, Y bueno, las tareas que estuvieron haciendo fueron bastante variadas eh, eh, Prestaron apoyo para cursos sobre temas de ambiente y cambio climático, ahí es donde Rafa estuvo ayudando más y también les dimos varias tareas propias de organizadores del movimiento, eh, eh, la idea fue como mostrarles un poco qué es lo que hacemos normalmente en nuestras actividades día a día, armar listas, <ríe> que es una de nuestras actividades favoritas para organizar eventos, este, y bueno, también revisar contenidos pedagógicos, armar presentaciones de diapositivas, muy importante, las presentaciones de diapositivas. Eh, y bueno, eh, ese fue como básicamente el, eh, alguna de las tareas que les dimos. Eh, un aprendizaje para nosotros eh, tuvo que ver con el, con el tema de, bueno, el desafío para nosotros tenía que ver con qué es una pasantía. no Una pasantía es una instancia de aprendizaje laboral, pero no es eh, que te carguen con un montón de tareas eh, de trabajo y que te exploten laboralmente, digamos, ¿no? O al menos nosotros nos queríamos alejar de, de cómo muchas veces son conceptualizadas las pasantías en América Latina. Y bueno, hicimos mucho énfasis en esa parte de aprendizaje y lo que nos pareció interesante de ese desafío y de lo que aprendimos en función de eso es que, bueno, que quizás es un modelo que podemos pensar también para replicar con otros y otras organizadores del movimiento en Uruguay que quizás estén interesados en entender mejor como esto, entender el, el detrás de escena, por decirlo de una manera. Y obviamente eso también implicó un desafío que tuvo que ver con cómo integrábamos a Noé y a Rafa en el proceso de trabajo diario de Wikimedistas de Uruguay, Creo que eso por ahí nos faltó un poco más de estrategia para lograr integrarlos en, en, en esa cotidianeidad. Eh, pero bueno, también éramos muy conscientes de la cantidad de tiempo eh, semanal que tenían asignado. Y bueno, Rafa en particular era todo el tiempo nos decía, no, pero yo quiero hacer más cosas, yo quiero hacer más cosas, y nosotros le decíamos, no, no, tranquilo, tranquilo, este, eh, pero bueno, eh, y bueno, obviamente les queremos agradecer a Rafa y a Noé, no creo que estén escuchando esto, pero, pero bueno, fue una experiencia muy linda eh, poder compartir con, con ellos dos eh, esta, esta experiencia. Y bueno, no sé quién sigue, pero eh, me toca a quién sigue. Y sí, sigue Bolivia. Estoy ahora sí con el, con el, con el audio. Eh, creo que ya se ha escuchado bastante de lo que se ha aprendido. Sí, un aprendizaje, creo, para los pasantes, que es lo que generalmente pasa, pero también para las comunidades. ¿no? Nosotros trabajamos con Karen. Eh, realmente nos hizo dar cuenta de muchas cosas que había dentro de nuestro propio movimiento, incluso de valorar el tiempo que le dábamos a diferentes eh, trabajos, porque, claro, eh, como el que me dices de Bolivia ha venido trabajando con, solamente con voluntarios, pues no llegamos a tener tiempo siquiera de contabilizar las horas que significan muchos trabajos, ¿no? Entonces, ya para. Trabajar justamente, como decía Scan, en, en, eh, respetando los horarios asignados, etcétera, pues nos dimos cuenta de que había muchísimo trabajo que se hacía que nunca logramos contabilizar como tiempo. Entonces, el estructurar el trabajo de Karen y respetando sus tiempos, pues nos hizo dar cuenta de muchos procesos que nosotros teníamos, que a lo mejor no estaban tan organizados y el hecho de que ella estuviera, pues nos obligó a organizarlos en pos de aprender a hacerlo mejor de aquí en adelante, ¿no? Eh, de, eh, ...analizar los materiales disponibles, porque muchos materiales que creamos a veces los hacemos sobreentendiendo que, eh, pues, que son muy entendibles a nuestros ojos, que ya estamos como muy sumergidos en el mundo wiki, pero Karen nos permitió darle una mirada, una mirada nueva, enfocarlo también de acuerdo a los intereses que hay en la comunidad de estudiantes, igual incluso generacionalmente a veces estamos un poco alejados del público al que le escribimos, entonces Karen nos ayudó a hacer muchos ajustes en el contenido. También identificó personas clave con las que podríamos trabajar con nuestro proyecto de educación en la universidad, identificó estas personas con las que podemos relacionarnos. Eh, un desafío, como les decía, fue también coordinar el tiempo voluntario, porque nosotros somos un poco desordenados, y bueno, para, para lograr coordinar con ella también tuvimos que ordenarnos un poquito para ver quién iba a ir haciendo el seguimiento con ella y acompañarle el proceso en que entienda cómo funcionaba el movimiento. Hemos incorporado también algunas nuevas perspectivas sobre, no entendíamos por ejemplo por qué siempre se relacionaba este proyecto de la Wikipedia solamente con lenguaje, cuando en realidad tenía tantas otras aristas relacionadas con ciencia, pues Karen también nos dio muchas luces sobre esto y así que hicimos énfasis también en la adecuación de algunos textos en esto, eh, la visión de una persona externa realmente ha aportado nuevos cuestionamientos y ha sido bastante motivadora, nos ha obligado a hacer muchas revisiones a nosotros como grupo, y creo que a partir de aquí vamos a tener como un proceso más consciente y más sostenido para acoger a los novatos, ¿no? Que era algo como que ya nos venían diciendo de los nuevos, que les costaba mucho incorporarse, que a veces no entendían cómo funcionaba todo, pero... Eh, como todo marcha tan rápido, pues eh, el, el estar con Karen nos ayudó a estructurar muchas cosas. Entonces aprendimos como que ella un poco a entender cómo funcionan algunas otras entidades de voluntarias como nosotros también en un, en un movimiento tan grandote como es eh, como el movimiento WIKI y pues también queremos, como, como está apuntado ahí, tener un modelo más consistente para recibir a cada persona en el grupo, ¿no? Entonces, eh, creemos que es una experiencia súper enriquecedora para los dos lados, y bueno, Karen seguramente nos va a ver, y si nos está viendo ahora igual, gracias por todo tu trabajo, por tu paciencia igual para entendernos, y bueno, este año, esta, esta segunda mitad, vamos a implementar muchas cosas de las que Karen ha ido avanzando, entonces pues quiero agradecer a todos los pasantes, y también al programa, porque sí nos ha permitido crecer mucho ahora no estoy segura de quién le toca pero seguro que va a compartir una experiencia muy linda igual gracias Olga sí me, me toca a mí yo soy Carla de WikiMedia Chile y nosotros tuvimos a Francisco que spoiler tam, lo seguimos teniendo porque extendimos nosotros su pasantía entonces está o sea, más que extender su pasantía quisimos que siguiera trabajando con nosotros y y nada, él al principio estuvo a cargo del voluntariado patrimonial en Chile, que se hace a nivel nacional, o que venimos haciendo hace un tiempo a nivel nacional, y él estuvo a cargo de revisar, bueno, de coordinarlo, de ser el enlace con los mismos voluntarios, de crearle dinámicas, de, de todo ese tema, y también eh, estuvo a cargo de hacer algunas gestiones, como ya mis compañeros también han, han dicho, eh, las típicas gestiones que se hacen en un capítulo cuando hay que organizar algo. Y, y la verdad es que siempre fue excelente, Tenía, tiene totalmente eh, la disposición de, de trabajar en, en, en esto, le, le gusta mucho el, el ambiente y el entorno wiki, y frente a eso yo, y, y frente a la pasantía en sí, yo eh, vi como algunos desafíos que... Si bien pueden ser específicamente como para nosotros, igual se pueden extender porque eh, a nosotros nos pasó que todo el staff estaba presencial y Francisco estaba en, en una región eh, fuera de Santiago, entonces nos pasaba que nos juntábamos el staff, pero Francisco tenía que estar online, entonces de repente se perdía un poco la dinámica, pero era algo menor igual. Y... También lo que comentaba Olga, por ejemplo, que el ecosistema Wiki es un mundo por sí solo. Y esto eh, yo lo he visto también con otras personas que, se han que han ingresado al movimiento Wiki, ya siendo parte de staff, por ejemplo, que siempre eh, es difícil y no sé si eh, en tres meses, por ejemplo, las personas puedan eh, ya adentrarse o incluso yo tengo la idea de hacer, o sea, la idea con más personas, pero de hacer como este kit de bienvenida, o sea, ¿dónde está qué cosa? Porque creo que creo que nos falta. Y, y bueno, como aprendizaje eh, yo creo que siempre es bueno atraer a alguien, sobre todo pensaba en los capítulos o los grupos de usuarios que eh, no tenían muchas personas y, y al final eh, como staff, entonces y tuvieron más pasantes. Creo que eh, debe haber sido una experiencia muy enriquecedora también para, para ustedes de Poder ir, ir creciendo y, y siempre creo que, que, que es bueno también como in, que ingresen desde el principio del proyecto porque así pueden obviamente estar, eh, valga la redundancia, durante todo el proyecto enchufados. <risa> eh, y una de las cosas que aprendimos también como, como capítulo es que es bueno escuchar también la experiencia de los pasantes porque vienen de afuera, tal como decía eh, Olga también, eh, nos ayudan a mirar ciertas, cierto material o ciertas cosas que nosotros hacemos o decimos desde una perspectiva de, de, de alguien que quizás no sabe, entonces nos puede decir, esto no es tan lógico, como nosotros a veces pensamos que es muy lógico, entonces eso siempre es bueno de, de escuchar. Y, y eso, y como les decía Francisco, sigue con nosotros, así que yo eh, intento todos los días decirle que hace un trabajo genial porque es muy bueno tenerlo, así que se está escuchando esto Francisco también. Muchas gracias. Y creo que ahora va a Colombia. Hola, hola a todos y todas. Eh, bueno, yo... Desde Wikimedia Colombia lo primero que quiero hacer es agradecerle a Andrés pues, por todas las contribuciones, el trabajo, el compromiso, las nuevas ideas y también su resiliencia porque eh, pues, era muy, es muy fuerte y aparte de esto siempre tenía mucha energía y siempre era muy proactivo, entonces eh, pues, es muy joven y tiene mucha energía entonces, y, y pues, esto es muy bueno para el movimiento, sobre todo por todo lo que hacemos, todo lo que hay detrás de, de cada una de las contribuciones. Entonces, Andrés, muchas gracias por, por todo tu trabajo en Wikimedia Colombia. Y, y antes de, de contarles un poco de, de estos tres puntos, que son los alcances, los aprendizajes y los desafíos. Eh, antes de que llegara Andrés, Wikimedia Colombia tenía mucho interés en poder participar muy activo una campaña que soy pensar a nivel mundial y entonces porque nunca lo habíamos hecho siempre era como bueno vamos a hacer algunas actividades pero eh, cuando nosotros conocimos la propuesta que había hecho, hecho Andrés en el marco de la pasantía pues lo primero que pensamos fue que parecía que hubiera llevado muchos años estudiando Wikipedia y los proyectos porque realmente como que incorporó muchas partes eh, y acá pues también le quiero agradecer a Wikimedia Argentina y, y a las personas que estuvieron detrás de la formación de Andrés, porque Andrés llegó editando Wikipedia, que en tres meses es como casi que imposible de conseguir, pero él lo hizo. Y además de esto, eh, traía muchas nociones y tenía muy interiorizado esta parte de educar y de, de enseñar, que me parece muy importante también de, de destacar. Entonces conocimos el proyecto de él y dijimos, no, queremos que él esté acá porque vamos a hacer una campaña, sobre todo desde el tema medioambiental, eh, pues por todas las condiciones y por lo que es Colombia también en términos medioambientales. Y ahora sí eh, les quiero contar que Andrés tenía pues un plan de trabajo y cumplió con todas las tareas que, que le asignamos eh, y por supuesto hay una campaña que este año pues para nosotros es todo un orgullo, que es la campaña de Wiki for Human Rights en, a nivel local y Andrés estuvo ahí detrás, eh, así que todo lo, lo que podemos hacer eh, tiene una parte de Andrés ahí en, en, en lo que hizo. En relación a los aprendizajes, eh, pues los entrenamientos previos, como les decía, y la introducción al ecosistema Wikimedia, que fue lo que hizo Argentina, pues permitió que Andrés se apropiara y pudiera hacer una proyección de actividades en el marco de la pasantía. Además de esto, uh, para el caso de Wikimedia Colombia, siempre fuimos muy respetuosos con los tiempos, pues porque la idea... No era que vinieran a, a trabajar, sino que tuvieran una instancia pues, de pasantía. Así que esto también lo aprendimos y, y es el respeto por el tiempo, pero también otro aprendizaje es que si bien nosotras en el movimiento trabajamos mucho y tenemos nuestras planeaciones y tenemos toda nuestra preparación detrás, el trabajo de los pues antes era justamente eh, también venir a aprender y, y compartir lo que ellos y ellas sabían. Entonces, esto de poder escuchar también estas nuevas perspectivas, pues nos permitió aprender mucho a nivel local. Y en relación a los desafíos, este año pasa que teníamos como toda nuestra planeación y todo lo que teníamos organizado estaba para que se desarrollara virtualmente, sin embargo ante estos cambios con la pandemia y demás, eh, muchas de las actividades requerían de presencialidad y si bien Andrés estaba en Colombia, estaba en otra ciudad, eh, estaba en Pereira y pues muchas de las actividades de Wikimedia Colombia se hacen en Bogotá, así que esto era un desafío eh, porque queríamos como hacer muchas actividades donde el CCS se partícipe y era difícil porque no se podía mover y demás. Eh, Y nada, muchas gracias por el espacio. Gracias Andrés. Gracias Wikimedia Argentina. Y les cedo la palabra a... No sé a quién. No te preocupes. Bien, bueno, eh, está buenísimo todo lo que nos comparten. Eh, porque tiene que ver con, con una experiencia en donde los capítulos y los grupos de usuarios que participaron de lo que implica recibir un pasante en un contexto todavía de transición en el medio de la pandemia, eh, con la virtualidad, con la presencialidad, es un desafío en sí mismo. Eh, hoy faltan eh, referentes y que no pueden estar también por una cuestión de trabajos en, en estos horarios, y porque Wikimania también tiene su dimensión presencial en los países que, que estamos participando, en mi caso yo estoy en la provincia de Santa Fe, eh, me están esperando para ir a comer algo muy rico, eh, y sí, obviamente, eh, han participado pasantes en, en Wikimedia Argentina, dos pasantes en particular, Fayán Mamani y Laura, y Barramolas, que ambos eh, participaron en el programa de Cultura y Conocimiento Abierto y en el programa de Educación y Derechos Humanos. En el caso de Fabián, desarrolló proyectos específicos vinculados a, a, al trabajo con las bibliotecas populares eh, en Argentina. Y en el caso de Laura, también acompañó todo lo que tiene que ver con nuestros cursos virtuales para docentes que se, se llevan adelante en todo el país, Wikipuentes, que este año tuvo su. Eh, 15 edición, su quinceava edición, eh, y también acompañó el proyecto Wikipedia en la universidad, así que desde las experiencias de ellos nos sumaron mucho a, a poder seguir transformando proyectos y creando nuevos eh, desde la perspectiva de, de, de, de sus recorridos, que es como bien decían todos mis colegas, es re importante la mirada de los pasantes cuando vienen y te tiran un montón de información, eh, nosotros que estamos adentro, a veces nos es difícil terminar de, de, de darnos cuenta que hay cosas que son complejas, y que está bueno poder generar los tiempos para, para poder eh, ampliar esos aprendizajes. Eh, también participó eh, Wikimedia Venezuela, que, que acompañó a un pasante, a Leonardo, eh, que Leonardo ya es parte, digamos, de nuestra de, de, de nuestro proceso, él eh, es eh, está trabajando, o trabajó principalmente con la comunidad Wayu, y formó eh, a educadores, a referentes de la comunidad en el uso de, de Wikipedia, y también eh, para profundizar eh, lo que es el contenido vinculado eh, a todo el proceso de creación de la Wikipedia en Wayu Nike. espero haberlo dicho bien. Eh, así que fueron experiencias súper importantes que, por suerte, también están siendo más allá de la pasantía. Y por último, eh, también eh, agradecer en, en diferentes instancias a, a, a nuestros colegas de la Fundación Wikimedia, a Jorge Vargas, a Luz Helena, a Brisa, a Mercedes, que han acompañado todo este proceso de las pasantías, porque requirió una colaboración constante con, con también nuestros colegas del BID. Eh, llevar un proyecto como este a cabo implica muchas cuestiones administrativas y burocráticas que están por fuera también, de quizás el proceso in situ de la pasantía, pero que son claves para que la pasantía sea, y de nuestros desafíos y posibilidades de expandir el programa dentro del Movimiento Wikimedia, nos quedan también estos aprendizajes de es un proyecto piloto, con un montón de cuestiones que son importantes a tener en cuenta, que, como bien compartían los colegas de Chile, de México, de Uruguay, de Colombia y de Bolivia, la cuestión de los tiempos de la pasantía, la pasantía fue muy corta para lo que implica un proceso de aprendizaje, esa fue una evolución que nos hicieron todos los pasantes y obviamente los referentes también, eso es algo que a futuro, cuando se repita esta experiencia, va a cambiar, porque está bueno poder sumar a los pasantes y darles el tiempo para, para estar presentes y, y, y tener un contexto de asimilar con más tranquilidad tanta información, eh, porque el movimiento Wikimedia tiene una curva de aprendizaje muy grande, eh, y también en relación a, a, a lo que tiene que ver con la integración del pasante, que también es algo que, que surgió muchísimo en las devoluciones de los pasantes, Ceci comentó al principio que tuvimos instancias de evaluación intermedia, los pasantes mismos nos decían que ellos y ellas se daban cuenta que llegaban a un capítulo o a un grupo de usuarios que ya tenía un programa armado anual. Entonces es, era difícil por momentos entrar en una dinámica que, de proyectos que ya estaban pensadas. Por eso ahí, más que mi agradecimiento completo a todos los capítulos y, y a los pasantes también por flexibilizar un montón de proyectos y un montón de propuestas para que las experiencias puedan tener lugar. Eh, y creo que eso también habla de un desafío dentro de lo que es un programa de pasantías, que en este caso implicó a ocho organizaciones de la región, más la Fundación Wikimedia, articulando constantemente, y eso es también muy importante tener en cuenta cuando se piensa un programa de pasantías, o un programa que involucre constantemente en lo cotidiano estar gestionando eh, una propuesta con personas que son nuevas en el movimiento, y que requiere un proceso de, de, de, de mentoreo y de acompañamiento por parte de todos y de todas, muy fuerte. Así que por ese lado, eh, consideramos que si bien los aprendizajes fueron muy importantes, hay muchos desafíos que todavía tenemos presentes y obviamente con el objetivo de repetir la experiencia, porque a su vez el programa en sí mismo tuvo tanta gente interesada en hacerlo eh, y las devoluciones ya durante el curso virtual eran que lo que más les interesaba de la propuesta que estábamos ofreciendo, aparte de... Eh, aprender y conocer cómo funciona el movimiento Wikimedia, era tener una experiencia laboral en el movimiento Wikimedia. Eh, entonces, en ese sentido, es importante también tener ese feedback por parte de las personas que participaron, porque quizás, nada, no estamos tan acostumbrados a recibir esas devoluciones, y, y había mucho interés por conocer cómo, fun cómo funcionaba el movimiento, y cómo poder aportar desde las experiencias laborales en, en ese proceso. Así que de, vuelvo a agradecerles a todos y a todas, y dejo el espacio abierto por si hay preguntas o si hay comentarios que ustedes quieren hacer, quiero decir que somos ultra respetuosos con los tiempos, también aplaudámonos a nosotros mismos. <risa> eh, y nada, a, disponible para las consultas que, que tengan, eh, probablemente en estas últimas próximas dos semanas, vamos a estar compartiendo eh, un informe que hicimos desde Wikimedia Argentina, con todo el proceso de la pasantía, con las evaluaciones, un diagnóstico específico, eh, y también vamos a estar compartiendo diferentes videos, testimonios de, de la experiencia, más largos que el que acabamos de presentar, para poder también recuperar los testimonios de las personas que pasaron por, por el proceso. Así que les dejo aquí abierto el micrófono por si alguien o, quiere hacer algún comentario más, y si hay preguntas, también las podemos responder en el tiempito que nos queda. Eh, quizás Luli, podemos aprovechar para <coughs> leer algunos comentarios en el Feedloop, ¿no? Porque. Ay, sí, yo no lo estoy viendo, scan de una. Eh, dice ahí: eh, hay un comentario que dice: es un modelo súper completo, qué hermosa experiencia, gran trabajo, felicidades. Ah, Esther, vos estás acá, Esther, a ver si podés abrir tu micrófono y hablar un poco, aprovechemos que, no te queremos poner on the spot, pero. No sé si los que, los que son están como participantes se pueden abrir el micrófono o no. Entiendo que sí. Si quieren pueden abrirse el micrófono, quienes están como participantes. En particular Esther. Esther. No se la escucha, Esther. Eh, bueno, alguien está preguntando, eh, claro, bueno, ahí en el chat eh, estaban preguntando si que dicen, bueno, que aman estas historias, y cómo, cómo, encontraron a, cómo encontramos a todos los pasantes, eh, que bueno, justo la persona había perdido una parte del tema del curso... Pero ah, bien. Bueno, por ahí. Sí, podemos profundizar. Eh, eh, cuando inició el proyecto, eh, en el noviembre del 2021, inició con un curso virtual, ese curso virtual fue una convocatoria abierta a personas que tengan entre 18 y 35 años, eh, para sumarse a la experiencia de formación. Una vez finalizado ese, ese curso virtual, aprobaron 75 personas que presentaron un trabajo final, como decía eh, Moni, que contó la, histo la, la historia de Andrés de Colombia, todas las personas que terminaron el, el curso virtual presentaron un trabajo final proponiendo un posible proyecto a llevar adelante en, en el capítulo o en el grupo de usuarios de, del país que con el que ellos eh, se representen. Eh, y en ese caso después se seleccionó de esas 75 personas, 10 personas, que, que digamos, cumplían con el proceso propuesto, con la experiencia, etc., para que participen de, de, de, los, de los diferentes capítulos y grupos de usuarios que se propusieron recibir pasantes. No sé si respondí. Y no hay más preguntas ni en el Etherpad ni en eh, Feedloop. Bueno, salvo estar eh, comentando que tiene problemas técnicos, eh, pero bueno, que muchas gracias por la oportunidad. Bien, buenísimo. Bueno, por nuestra parte, eh, agradecerles, y en cuanto vuelva a haber una posible experiencia que se repita de estas características, eh, poder compartirlas y también evaluar eh, otros territorios en los que se puede hacer, La, eh, América Latina y el Caribe fue el primero por una cuestión de, de, de las contrapartes que estaban participando, pero creemos que esta experiencia es digamos, un punto de partida, eh, el informe que les vamos a compartir, que profundiza en, en todas las cuestiones que, que fuimos charlando hoy, eh, tiene en cuenta las potencialidades y también algunas limitaciones que, que van surgiendo en la experiencia misma, piensen que es un proyecto que casi duró un año, entre que se empezó a pensar y se implementó, pasaron muchas cosas en ese año, entonces también eh, tener en cuenta eh, ciertas, ciertas posibles dificultades que surjan desde crisis económicas, crisis sociales, que afectan a los países que participan, a las personas que participan, todas esas cuestiones también nos atravesaron, eh, por ejemplo, en, en el proceso de la pasantía, eh, como decía Scan, la pasantía es, eh, era remunerada, eso fue algo que tuvimos muy en cuenta desde el principio, y lo, el, lo queríamos respetar por una cuestión de que no queríamos explotar a nadie, eh, y en ese sentido, el proceso de definir cómo realizar los pagos a los pasantes Teniendo a Argentina como país central, fue muy complejo porque Argentina tiene una crisis económica muy importante y eh, constantemente fue variando lo que sucedía en nuestro país a nivel económico. Y muchas veces el programa se vio afectado con ciertas decisiones que teníamos que tomar. Que también ahí fue re importante el vínculo con todos los capítulos, la confianza entre todos los capítulos, la, la, las ganas de colaborar todo el tiempo para que pueda tener lugar ese proceso, eh, que también es parte de, de, de, de evaluar. Eh, el programa y de tener en cuenta todas las posibles dificultades que puedan surgir y que quizás no, no todas van, van a, a, a suceder de igual manera. Algo que me acabo de acordar que sí es importante eh, resaltar es que tampoco hoy pudo sumarse Jessica Stevenson, que también fue por parte del equipo de recursos comunitarios de la Fundación Wikimedia, quien recibió a una pasante que es Anielka, Anielka es, es de Nicaragua, y fue la pasante que recibió la Fundación Wikimedia, que también fue un proceso que se acompañó desde la completa virtualidad, porque Anielka está en Nicaragua y, eh, digamos, hubo que ahí articular desde múltiples lugares para poder sostener su pasantía. Ella acompañó específicamente el proyecto Let's Connect, Conectémonos, eh, así que también eh, era importante no olvidarme de ella, eh, que participó de todo ese proceso. Por eso está bueno poder identificar estas diferentes experiencias, diferentes países, diferentes contextos, que hacen al programa, eh, y que también nos dejan aprendizajes súper interesantes desde diferentes lugares. Por mi parte, creo que ya dije un montón de cosas. Entonces, si alguien quiere comentar algo más, y si no, cerramos con, con mucho amor. Anda a comer, Luli, anda a comer. Que te están esperando con cosas ricas ahí en Santa Fe. Muy ricas, muy ricas. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y sé que México también está con su, con su actividad local, así que también liberamos a, a Ale, y les agradecemos un montón. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.